Hola, hola, ¿cómo está? Espero de que haya tenido una muy feliz Navidad y que siga disfrutando estas fiestas eh, navideñas y de nuevo año. Antes que se termine, quiero mostrarle esta propuesta que la he hecho especialmente para usted junto con mi esposo. Queremos que este año usted crezca, se multiplique, vea más ganancias y sobre todo que se sienta que nosotros estamos aquí para apoyarla. Entonces, quiero presentarle a usted este plan. Espero de que usted esté tan emocionada como lo estoy yo porque lo hemos hecho con mucho cariño para usted y que pueda eh, sentirse más que satisfecha y segura que no va a estar solita en todo este trayecto. Así que bueno, déjeme presentarle eh, la primera parte de lo que se va a trabajar. Así que si usted nunca ha inscrito personas o usted ya tuvo eh, su liderazgo de alguna manera no lo está haciendo este, como lo esperaba hacer al 100%, espero que este plan pues la motive, porque como le digo, está hecho con mucho cariño para usted. En este 22, quiero que se enfoque en inscribir 10 personas por mes. ¿Por qué? Porque esto la va a ayudar a usted a estar enfocada, estar eh, pues pendiente de que cada escalón va a ayudarle a multiplicar todos los resultados, o a sea, todos sus éxitos. Así que vamos a comenzar. En este mes de enero tengo este incentivo que comienza el primero de enero y termina el primero de febrero. Tiene exactamente un mes para hacer que esto suceda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí se trata de que usted inscriba 10 personas con orden, que usted con todo su grupo vendan 2.250 pagados a la empresa y sobre todo que tenga en mente que usted va a recibir bonos por inscripción de persona, va a recibir bonos de comisión de venta de grupo, bono de productividad y sobre todo la retención va a hacer que usted comience a ganar el bono de título. Así que, ¿qué es lo que se pide? Son tres requisitos fundamentales, inscripción de 10 personas, hacer el monto de 2,250 pagados, calificarse en ese mes y retenerlo el siguiente mes para que usted esté recibiendo este televisor de 43 pulgadas. Ese es un Smart TV y el premio será enviado con la orden en el mes de retención. Así que no se preocupe porque usted tal vez va a decir, no, pero ¿por qué no me lo van a dar en el mes que termine? Porque esto, si usted le pone atención a este proyecto, Usted solita lo va a hacer, o sea, ni siquiera va a sentir, pero usted solita va a ganarse todo lo que le estoy ofreciendo en este momento. Así que los premios que usted va a recibir, como por ejemplo, este televisor va financiado de parte de nosotros, mi esposo y yo, para que usted sepa de que la empresa va a pagar lo que es la comisión SCASH y nosotros vamos a premiar eh, con premios súper bonitos para que usted se sienta consentida y que vea que es bien especial para nosotros. Así que bueno. La segunda parte de este proyecto es la siguiente. ¿Qué le parece? Este, el siguiente mes, usted se va a enfocar en otras 10 personas. Claro, esta primera generación. Usted va a desarrollar un promotor certificado y va a tratar la manera, no tratar la manera, sino que va a enfocarse en que entre usted y todas esas personas vendan $5,000 pagados a la empresa. Recuerden el mes que se titula más el mes de retención, así que con esto usted prácticamente va a estar eh, reteniendo el primer de, lo, de la primera parte del incentivo. Así que qué le parece? Ah, yo estoy bien emocionada porque como le digo este proyecto lo hemos hecho mi esposo y yo cuidadosamente hemos puesto un presupuesto para que usted disfrute este eh, este eh, super premio porque se trata de que va alcanzando, va calificando, va reteniendo y va ganando. Así que bueno, la validez de este incentivo es del 2 de febrero al 2 de marzo. Usted se preguntará por qué de 2 a 2, porque si volvemos a la primera parte, aquí este comienza el 1 de enero y termina el 1 de febrero. Al día siguiente que usted terminó, usted va a continuar con este otro, para recibir su, eh, su reloj, así que qué le parece, yo creo de que esta es una bonita manera de comenzar este 2022 y qué mejor manera que lo hagamos juntas, nosotros acá como familia estamos aquí para apoyarle y que usted no se sienta solita este, y eso sí, queremos que por favor nos llame, nos pregunte, nos, nos, nos, nos diga qué quiere que hagamos para nosotros pues estar aquí al 100% con usted tercera parte de este super programa y este yo sé que le va a gustar muchísimo así que póngale mucha atención porque es que si usted suma todo esto se va a dar cuenta que va a ganar eh, más de 1500 dólares en premio más todo el dinero en efectivo que se va a ganar de parte de la empresa así que ponga mucha atención tercera parte del incentivo para usted es ganarse un bello y exclusivo nuevecito salido del horno iphone 13 eh, pues este va a ser el super premio de cierre a este programa que hemos hecho para usted se trata nuevamente de que usted inscriba a otras 10 personas en la primera generación claro está usted sabe que tienen que tener orden y también aquí se trata de que usted desarrolle tres promotores certificados se trata de que usted entre todas estas personas acumulen un gran total de 10 mil dólares pagados monto a a la empresa. Esto significa todo ya facturado. Aparte de eso, vuelvo y les repito: ustedes van a recibir eh, bonos por reclutamiento, bono por comisión de venta de grupo, bono de título, bono de productividad. Así que cuando comienza este otro, comienza del 3 de marzo al 3 de abril. Entonces, aquí la pregunta: Usted me pudiera decir a mí, Ana, ¿me va a contar ya el primer promotor que hice en el anterior? La respuesta es sí, así que usted se va a enfocar en los otros dos que le van a hacer falta. Aquí se trata de que usted se divierta, no se estrese, que trate la manera de, de, de, de, de que se, se motive su gente y de esa manera usted va a continuar creciendo. Así que le tengo un super bono en caso que usted se esté preguntando qué le voy a dar de premio a las chicas que se logren titular, pues le vamos a tener igual esta belleza como usted se la gana. Así que imagínense, usted se va a estar llevando este televisor, este bello reloj y este teléfono iPhone nuevecito deslaqueado eh, para que usted pues cambie el que ya tiene o pues usted vea qué es lo que va a hacer con él. Así que por favor sueñen grande, planifiquemos el nuevo año, permítame que sea parte de su éxito. Eh, yo como le digo, eh, mi esposo y yo hemos hecho esta inversión. Para usted, estamos preparados. Lo que, que queremos es que usted se motive, que usted se emocione, que usted eh, contagie a su esposo, que usted eh, le explique qué es lo que van a hacer. Se trata de trabajar 10 en el primer mes, 10 en el segundo, 10 en el tercero. Se trata de... Eh, entrenarlas para que, ¿para, qué? para que podamos tener un promotor certificado entre las primeras y podamos tener otros dos al cierre. Así que, ¿qué le parece? A mí me encantan estos retos. Yo sé que si yo puedo, usted también, este, y sobre todo, se trata de que aproveche al máximo todo lo que le rodea, no piense en limitaciones, eh, sabemos trabajar en el campo, sabemos pedir referencias, sabemos eh, hacer publicidad, si usted quiere que le haga un flyer, dígame, Ana, hágame un flyer. Este, o si usted quiere que, eh, que le um, personalice algunos de los videitos de publicidad, usted solamente dígame. Yo lo que quiero es ser parte de su éxito. Aquí la que va a poner el mayor esfuerzo va a ser usted. Y yo sé que con la ayuda de su esposo va a ser todo mucho más fácil. Así que espero que cuando vea este video me diga que sí y me llame y me diga, Ana, si le entro, estoy más que dispuesta porque este Incentivo, no es para todas, este incentivo lo estamos corriendo para usted, para usted y para usted. Así que no, aquí no va todo el mundo, aquí van solamente las elegidas y por eso es que usted está viendo este video en este momento. Así que estos ocho minutos que usted está gastando en este momento para ver esta información, le prometo que van a valer la pena porque usted va a ganar dinerito y sobre todo va a estar contenta. Que yo quiero que eso pase, que usted esté contenta con todo lo que tenemos para usted, no importa si usted ya fue líder, no importa si es líder, o sea, usted, no, no, olvídese de todo eso. Comencemos desde cero, comience a divertirse, que aquí estamos para apoyarle. Así que gracias por haber visto este video, espero que me llame, me haga preguntas y planifiquemos todo un mes de éxito. Así que aquí la espero. Bye.